Crónicas, María Antonieta Collins y Félix Bedou nos relatan los hechos que son noticias. Les saluda Félix de Bedou. María Antonieta Collins, gracias por acompañarnos. Historias que por su impacto han generado indagación e investigación, los conoceremos en Crónicas. El impacto que tuvo ese niño en nuestro compañero Hans Sarmiento lo hizo involucrarse en la historia de una forma que cambiaría las vidas de ambos. Crónicas, sábados a las 9 de la mañana y domingos a las 7 horas por TN23, Todo Noticias. La farándula también es noticia y cada fin de semana usted la conoce en El Gordo y la Flaca. Vamos a ver lo que está pasando con esto. Romances, escándalos y exclusivas de los famosos en El Gordo y la Flaca. Nos dio acceso exclusivo a su espectacular show. Lili Estefan y Raúl de Molina te lo cuentan a detalle de la manera más jocosa.